Bien, hermanos, yo les bendiga a todos en esta hora. Vamos a dar paso a la reflexión que tenemos para este día, la cual se titula Amor, el corazón de la adoración. Y para ello, vamos a dar lectura a Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, sabía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 Jesús explica que el mandamiento más grande de todo es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Nada internece en los corazones de los padres más que recibir el amor puro y desinteresado de sus hijos. Cada vez que cualquiera de sus hijos le muestra una sonrisa, le dice, te quiero papi o mami, estoy seguro que su corazón simplemente se derretirá. Hay algo en el amor inocente, sin defecto de los hijos, que hace que el padre esté dispuesto a hacer casi todo, por ellos. Dios es muy parecido. A él le gusta dar buenas cosas a sus hijos. Darle su naturaleza y da abundantemente. Pero Dios especialmente disfruta cuando venimos a él y pasamos tiempo con él, no porque querramos algo, sino simplemente porque lo amamos y queremos estar con él. A los ojos del mundo el amor viene con condiciones. Te amo si. Sí, o te amo cuando tú, o te amo porque... El amor incondicional y sin motivo es raro en el mundo. Estoy hablando del amor incondicional que dice te amo y punto. Este es el tipo de amor que Dios nos tiene y es el tipo de amor que está buscando que le demos. La meta del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. ¿Cómo glorificamos a Dios? Haciendo lo que fuimos creados para hacer. Y fuimos creados para amarlo. Amar a Dios es más importante que el mundo de cosas que hacemos, que a veces le llamamos ministerio. Amar a Dios es el corazón de la adoración. Pocos cristianos alcanzan este nivel de adoración a Dios. Generalmente nuestro amor por Dios se extiende tanto como nuestra gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. El reto verdadero es proseguir hacia la rara atmósfera de los que le aman a Dios simplemente porque es Él, totalmente aparte de todo lo que ha hecho. Amar y adorar a Dios a nivel de gratitud por bendiciones y favores está bien, pero hay un nivel más profundo, el nivel de alabanza y adoración, disponible para los que se atreven a perseverar en Él. Este es el nivel donde la intimidad profunda y comunión con Dios ocurre. Este es el nivel de la verdadera amistad con Dios. Amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza significa amarlo con todo lo que eres en cada momento del día. Esto significa abandonarte a un amor pasional, radicado hacia Él. Un amor en el cual tu felicidad más grande viene por estar simplemente. En su presencia. ¿Estás dispuesto al reto? Arriesgate y tengo un corazón de adoración. Con todo lo que eres, amas a Dios simplemente porque sí. Dios les bendiga.